Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso, el fundador de la Logia Luciferina, Semillas de Luz Universal. Tenemos el reconocimiento alrededor del mundo. La gente nos reconoce por ser los mejores brujos en América Latina, los de acá, los de la Logia Luciferina. Encabezados por ese servidor, por Víctor Damián rosso Villarreal. En altares como este, que ustedes pueden ver, le puedo realizar el mejor amarre de amor con resultados 100% efectivos. No sufran más, dejen ya el sufrimiento a un lado y contáctenme ya. Esa persona le abandonó, esa persona déspota, grosera, le maltrata, le desprecia, lo maltrata física y emocionalmente y usted sigue ahí. Pues bien, nosotros le podemos realizar el trabajo para que esa persona cambie. O se lo podemos regresar ligado, doblegado sometido, humillado, haciendo su voluntad. Únicamente contácteme ya, no importa la distancia donde esté, dígale adiós al sufrimiento. Y empiecen a vivir de una manera diferente. El amor se hizo para gozarlo, para vivirlo. Y usted se la pase sufriendo por amor. Recupera a esa persona por venganza, por amor, por desquite, por conveniencia. Como usted lo quiera. Nosotros tenemos un abanico de opciones para usted. No permita que sigan jugando con sus ilusiones. Que sigan robando su dinero. Contáctenos ya. A la Lugia Luciferina. Semillas de Luz Universal. Que tenemos la solución a sus problemas. Mi WhatsApp es 315-630-4823. Código País 57, estamos en Colombia, no respondemos nada por redes sociales. Y recuerden suscribirse a mi canal y darle me gusta, atrévete y déjate de sorprender.